perversa, morbosa, provocativa, muy violenta y también muy entretenida. Esta es mi reseña de The Boys, tercera temporada. La temporada retoma un año después de los eventos de la segunda temporada Con los chicos trabajando por separado Y Butcher sigue en la misión de matar a Homelander Y por eso investiga sobre Soldier Boy Uno de los primeros superhéroes de Bot Y una especie de soldado de invierno de este universo El humor que caracteriza a esta serie sigue presente Y su violencia y contenido sexual es elevado aún más Hasta el punto que ya es repugnante Pero lo que más disfruté es que el comentario social Y la sátira siguen siendo muy finos e inteligentes En esa temporada se caricaturiza a la extrema derecha Y se critica a la policía de los Estados Unidos Todo lo hace a través de los superhéroes Blue Hawk es un vehículo para criticar a la policía y el abuso autoridad y Homelander, uno para criticar a la extrema derecha. Este personaje se está convirtiendo en uno de mis villanos favoritos en la televisión. Es una caricatura, pero también es creíble, vulnerable y es un monstruo. The Voice es una de las mejores series de superhéroes, pero también es mucho más que eso. Con sus comentarios irreverentes sobre el capitalismo, la avaricia corporativa, las celebridades, la policía y la política, la serie es muy inteligente y muy divertida. Le doy 4 estrellas de 5.